No, es lo más hermoso que nos quedó, él no que, era tan bonito, de pero es, es algo que desde 1946 ha sido un patrimonio en el, yo patrimonio yo patrimonio en el municipio de Segovia. Segovia. Ahora nos quedó espectacular, con fuegos, con luces, como ustedes lo pueden ver, espectacular, espectacular contigo, divino claro, nos quedó final, el Parque de la Madre. Disfrutemos de lo que es este parque, disfrutemos de lo que es la calidez de todos los segovianos, disfrutemos de esta fiesta... Hoy vamos a tener muchos artistas, aquí en este parque La Madre, un parque que ya es emblema para Segovia, un parque que nos llena de orgullo, de alegría, ver que hay actividades para todos los niños, miren los niños disfrutando, los adultos, este es un verdadero... Centro de para todos los segovianos. Están celebrando la inauguración de este bellísimo parque que nos dio el alcalde de acá de Segovia. Me agradeció con él porque también su totalidad, la, la movilidad del parque, no. por Muy hermoso y muchas gracias al alcalde de acá del municipio de Segovia. Hoy vamos a recibir a todas las personas con mucho cariño y demostremos que Segovia es el municipio más amable. Más cálido y más acogedor todo el nordeste. Los niños, bienvenidos. Este es el espacio de ustedes. Este es el espacio de la familia. Y queremos que siga siendo así. Es un legado que nuestro alcalde le deja al municipio. Entonces, que de esta gran noche. Ya no seas así. yo sabía la hora en que ya se Quiero decirle a todo el pueblo segoviano, a los que vivimos acá y todos los que han llegado en este momento, una feliz Navidad y un próspero, año. que lo pasen muy así. bien. Feliz Navidad para todos y próspero año 2020. Que tengan un, un feliz año muy bonito. Pero el parque es para ustedes, para que el beso se cuadre. Por eso ya les dejó, listo el parque de la madre. Una por eso saluda Chucho para que el pueblo se diviando lo adore y lo quiera mucho. De gira por las regiones, el progreso de las regiones y sus gentes en nuestros contenidos especiales.